Hoy yo puedo decir que es un día feliz, un día importante, un día en el que podemos dar gracias a Dios de que existe el IDI y existe el Infotec y vamos a firmar un acuerdo de ganar-ganar a favor del pueblo dominicano. Muchas gracias. Hay que ponerle atención a los ríos, eh, a las comunidades, crear más conciencia, crear sistemas de recolección, disposición y hasta reciclaje de esos residuos sólidos. Hay que crear esos mecanismos, esos instrumentos y yo creo que con, con el apoyo de Infotep personal e institucional nosotros vamos a poder eh, dar un paso adelante.